Buenas noches, buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema especial por el Día de la Paz. Y vamos a hablar sobre cómo eh, limpiar la percepción negativa para tener un estado de mayor paz, crear paz. Entonces, les invito a que primero hagamos un ejercicio eh, para ello. Vamos a inhalar profundo y vamos a ir dando paz primero a nuestro cuerpo. A liberarnos de tensiones, soltar los nudos. Suavemente, enfocándome en esa energía suave, tranquila, de paz. Como si fuera algodón suave que acaricia el cuerpo. Relajándolo y limpiando la mente de todo lo que ya pasó. dándome ese espacio mental de tranquilidad, de calma. Muchas gracias. Y me gustaría iniciar haciendo un ejercicio con ustedes. Yo les voy a decir unas palabras y quisiera que ustedes observen qué es lo que sucede. Por ejemplo, la palabra templo. ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo templo? ¿Qué sensaciones se les viene? Sentimientos, recuerdos. Ahora, si les digo la palabra hospital. ¿Qué imagen se les viene hospital? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué recuerdos, memorias vienen? Ahora la palabra montaña. Si les digo montaña, ¿qué les viene a la mente? ¿Cómo, cómo les viene? ¿Qué colores les viene? ¿De qué tamaño es la montaña? Y si les digo playa, ¿qué imagen viene a su mente? ¿Qué sentimientos viene a su mente? Entonces, ¿qué, ¿qué nos damos cuenta? Que todo lo que yo pienso, todo lo que percibo a través de mis sentidos, incluso lo que tengo y que puedo traer a mi memoria, ¿verdad? Como estas frases, estos objetos, pasan por lo que yo conozco. Entonces, a ver, si ustedes viven en Costa Rica y viven en San José y les digo hospital, posiblemente se acuerdan del Hospital Calderón o de cuando ustedes fueron, a algún familiar o en México, ¿verdad? Y, y si viven en otro país, se acordarán de su otro hospital, ¿verdad? Incluso los olores, los colores. Igual si les digo templo y de acuerdo a la religión que ustedes practican o no practican, eh, lo que hay en su entorno, así son los templos. Diferente si ustedes viven en Istambul, pues cuando digo templo tendrán otra percepción, ¿verdad? Igualmente montaña. Para nosotros montaña en Costa Rica es escarpada, llena de verde, muchos árboles, posiblemente, o, o como lugares de, de pastoreo o incluso lugares donde se cultiva. Pero es diferente si yo digo montaña en Bolivia y están los Andes, mucho más eh, altos, con nieve. Entonces, las palabras y la realidad en realidad eh, no es no es exenta de la cultura de las experiencias de lo que aprendí y resulta que en la medida en que más vamos teniendo experiencias somos muy influenciados en mi forma de percibir todo y lo que ha pasado en la actualidad es que Estamos llenos de muchos prejuicios, historias del pasado muy violentas, con miedo. Y la realidad ahora la percibimos con mucha amenaza. Y de hecho, no sé si ustedes lo, lo viven a, por ustedes mismos o el, el entorno que ustedes se relacionan. Yo siento que se vive con mucho miedo. Y si yo veo la realidad con miedo, mi percepción de todo es negativa. Eh, todo es amenazante. ¿verdad? La lluvia es amenazante. El sol es amenazante. La montaña es amenazante. Las personas son amenazantes. Entonces, de repente, mi percepción de la realidad total es muy negativa, muy limitada. ¿Y qué nos ha hecho como humanidad eso? ¿Cómo piensa uno de todo? ¿Crea uno paz con esa perspectiva? No. Si yo quiero crear paz, no puedo seguir sosteniendo una visión basada en miedo. Si sigo así, cuando hay miedo, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona la mente? Pierde algo, pierde creatividad, pierde poder, pierde la capacidad de soñar, de hacer cosas nuevas, de descubrir. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que antes, eh, que no sabía nadar, me decían, vamos a un lugar de nadar, una piscina, y yo no quería porque mi percepción de eso era con miedo. Entonces me perdía de la experiencia. Si yo tengo ya un preconcepto de cómo es una persona, de cómo es un país, y muy, muy influenciado por las noticias que nos dan una perspectiva tan, tan pequeña de cómo son las cosas. Verá, la otra vez veía cómo en Occidente nos dan una perspectiva tan corta de los países de Medio Oriente. Países tan llenos de cultura, con tantas bellezas arquitectónicas, con... Eh, cosas maravillosas que se han hecho en, en esos lugares, eh, como las noticias siempre relacionan esos países con guerra, violencia, desigualdad. Eso es lo que nosotros vemos cuando pensamos Medio Oriente. Entonces, posiblemente ninguno de nosotros piensa, ah, me voy a ir a dar un viaje allá. En cambio, sí, a Disney World, a otros lugares ¿verdad? porque uno sí se deja influenciar por muchas cosas y eso nos ha hecho ser discriminatorios eh, ser de, incluso sin conocer tener rechazo eso no crea paz si nosotros queremos tener vínculos de mayor bondad, armonía humana, necesitamos limpiar toda esa percepción, esas convenciones, influencias sociales que son basadas en algo li limitado, en el enojo, incluso en los deseos. Necesito limpiar todo eso. Y yo lo que desde mi experiencia me ha ayudado a, a limpiar es incluir algo que no se habla mucho, que es una perspectiva espiritual de la vida. Es un secreto. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual, a nivel de la esencia, es como que todos somos semillas. Y aunque imagínense ustedes diferentes semillas de naranja, aunque somos diferentes semillas, todos somos en esencia naranja, vamos a producir naranjas. Ahora imagínense que esa semilla es divina, Son, se le llama alma y todas, todas, todas somos almas en la humanidad. Y si nosotros agregamos esa visión diferente, no de cuerpos, sino de esencia, de luz, sutil, tendremos una relación con otros más abierta, de hermandad, porque son almas, almas o conciencias o energías eternas cumpliendo su papel en un escenario, pero todos somos iguales. Como energía, como almas, somos todos iguales. Semillas divinas, eh, seres vivos, y no importa si de repente yo nací aquí o allá, la tierra es una sola. Todo, todas las divisiones son inventadas desde una conciencia limitada, no desde una conciencia espiritual. Desde una conciencia espiritual hay unidad, porque se trascienden esas limitaciones, esos muros que nosotros hemos creado. Entonces, volver a una conciencia, una percepción de todos, como seres de luz, como almas, ahora me pueden decir sí pero es que hay almas buenas y almas malas, bueno en realidad el alma en su esencia es pura, es paz y esto de la maldad es algo que todos, todos nosotros hemos aprendido, en origen nosotros somos inocentes, somos seres puros, con mucho amor, eh, ¿verdad? No hemos aprendido ni siquiera nada de rechazo, a nada, mucho amor. Pero después nosotros todos empezamos a adquirir miedos, a no estar satisfechos con el propio ser. Por ejemplo, si yo les digo ustedes eso, la palabra yo, ¿qué pienso yo de mí? de mi propio ser, y ahí hay mucho que sanar, porque posiblemente mi relación conmigo también pasa por una percepción muy negativa de quién soy. ¿Cómo sería tener una percepción nueva, agradable, amor, amorosa de quién soy? Sin influencia, incluso del pasado. Eso implica, además de una percepción espiritual, creatividad. Y en India hacen, tienen una costumbre que incluso posiblemente los las pueblos originarios tienen algo similar, que es que, por ejemplo, para que haya paz, que no haya guerras, ellos hacen un fuego y le llaman un fuego de sacrificio, que en realidad no es que sacrifican nada, sino que se echan semillitas y se hacen sus oraciones, ¿verdad? En la devoción allá, porque es una metáfora. Si yo quiero algo nuevo, tengo que quemar algo viejo, algo que no funciona. De la misma manera, si yo necesito crear una nueva percepción en base a la luz, al amor, a la bondad, a la compasión, Necesito quemar todo aquello que aprendí que me separa a los demás, que me hace verlos diferente, con una visión muy negativa de otros. Necesito quemar eso. Y la energía que me ayuda a quemar es la energía del alma suprema, La energía del ser supremo, de Dios. ¿Por qué? Porque entre nosotros si bien hay almas muy lindas, muy especiales, muy llenas de amor, todos somos muy limitados. Todos tenemos nuestros defectos, nuestras debilidades. Entonces no hay ningún ser humano realmente que sea la personificación de la paz como es Dios. Solo Dios es Dios. Entonces en mi experiencia... Poder hacer una práctica de meditación todos los días para conectarme mi pensamiento directo con la fuente de paz, el océano de paz. Me ayuda a ese fuego, a esa transformación y eso me hace creativa, es decir, me hace crear una nueva percepción. Y eso tiene que hacer algo consciente, dinámico. Por ejemplo, piensen ustedes en las personas con las que conviven a diario, tanto en su casa, en su comunidad, eh, en su trabajo, donde sea que conviven. ¿Qué tal si yo diariamente creo una nueva perspectiva de ellos, una perspectiva espiritual? Voy a verles solo virtudes voy a encontrar nuevas virtudes en ellos hoy. Eso requiere poner punto final a lo que sea que pasó ayer. A lo que sea que hicieron ayer. Porque nosotros siempre cambiamos. Y puedo yo crear una nueva perspectiva, una nueva mentalidad acerca de esas personas. Eso tiene que ser activo. Lo tengo que decidir yo. No es que mi relación con ellos va a cambiar así, ¡tum! de la nada, sino que yo tengo que hacer ese esfuerzo. Ahora, ¿qué tal si en esto incluyo al Ser Supremo? ¿Si en esto incluyo a Dios? Y, y le doy como ese espacio de que me ayude a percibir a todos con amor y ustedes saben que en realidad la paz la vamos a crear a través de ese dinquetiramismo entre el amor del alma suprema, de Dios, su paz y nuestra relación distinta entre nosotros con amor. Uno puede decir que está evolucionando espiritualmente si mi nivel de amor incrementa día con día. Eso implica que mis pensamientos son cada vez más puros y son mejores mis buenos deseos hacia cada ser vivo. Y que cuando yo hable de otros, hable con paz, con un, incluso un tono de voz respetuoso, amable, cordial, porque eso refleja amor. Si yo aprecio algo, yo lo cuido. Si yo amo algo, lo trato bien, con cariño. Incluso mi forma de hablarme al propio ser, lo haría con ese estado de conciencia. Entonces, ¿qué tal si en estos días que estamos celebrando el Día Internacional de la Paz, me hago el propósito de no vivir con miedo, de, no, de, de transformar ese susto y ver la vida con ojos de amor, de aprecio. Y a cada alma como seres eternos que tienen la fuerza, la capacidad, el poder de vivir lo que sea que están viviendo. Y no me dejo influenciar por la manera en que otros hablan de la realidad. ¿Qué tal si yo tomo la realidad, las escenas de la vida, como oportunidades para ser más solidaria, más, con más compasión y no para llenarme de más basura mi mente? ¿Qué tal si lo hacemos en este tiempo? Y entonces les propongo que hagamos una práctica. ¿Qué tal si hacemos una práctica para limpiar tanta basura en mi percepción de otros? Y imagínense ustedes como si su mente y su corazón fueran como una hoja en blanco. Imagínense que yo puedo, como con un fuego de amor, que viene desde el Ser Supremo, un amor que es eterno, es un poder ilimitado, un amor que ama todo y a todos, sin distinción. Con ese fuego de amor puedo ir derritiendo todos esos preconceptos negativos de todo, de las personas con las que vivo, de la realidad, de la casa, del país. Y voy a llenar mi visión, mi percepción de esa conciencia espiritual. Todo esto es un enorme escenario y cada ser es solo un actor, un alma divina, un ser de luz. Todos son seres de luz, todos tienen cualidades positivas, todos tienen virtudes y voy a transmitir con mi visión paz, voy a tener el deseo de que todos estén en paz. Igualmente para mi propio ser, voy a cambiar la percepción de lo que sea que ya pasó y que me haga sentir mal. Yo soy un ser que se recrea cada día. Soy un ser especial y me voy a ver con una mirada positiva con una mirada de aprecio me voy a ver como el ser divino especial de luz que soy y me voy a dar a mi propio ser buenos deseos sentimientos de amor e incluso este ser divino Dios el océano de paz me ayuda a sentir eso divino que está en mí. Me abro a recibir esa visión tan elevada y tan pura que tiene Dios de este ser que soy yo. Y puedo volver a este estado cuando sea que yo quiera. Om Shanti Yo soy paz Muchas gracias, que tengan una linda noche Que estén muy bien, que sea una semana de paz Y todos somos fuertes, almas de luz, poderosas Llenas de sabiduría que estén muy bien, todo lo mejor.